¡Oh, capellusita, que viste está el, el lobo y te comerá! ¡El lobo! ¡El, ¿El lobo, lobo ¿sí ¿Mm? No he visto el lobo. Nunca jamás. Muy baja percepción del riesgo. ¿Muy qué? ¡Muy qué!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 ¡Ay,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 pasa, ¡Ah! mi niñatecita? ¿Abuelita? ¿Qué voz tan ronca tienes? Es... el catarro. Ven a sentarte conmigo. ¡Abuelita!